Y en México el gobierno de ese país presentó un plan de lucha contra la violencia de género al tiempo que se declaró una alerta nacional ante la violencia que sufren las mujeres en ese país latinoamericano. Más detalles con Pablo Pérez. Un saludo, bueno, pues en la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, presentó un plan emergente para combatir la violencia de género en México. Recordemos que los feminicidios han sido declarados alerta nacional a causa bueno pues del constante aumento de estos en todo el territorio. Tan solo en 2018, según cifras de la misma secretaria de gobernación, se registró un feminicidio cada 160 minutos, nueve eh, mujeres víctimas al día. También, bueno, pues se llega a la estadística, indica que 66 de cada 100 mujeres en México son víctimas de la violencia o el acoso de índole sexual, por lo cual, bueno, se están proponiendo medidas a todos los niveles de gobierno para que haya la oportunidad de demandar, denunciar a los agresores, asegurarse que haya acciones legales en su contra y también ofrecer protección y seguridad a las mujeres víctimas de este tipo de violencia que ha llevado a que se levanten, a que se declaren alertas de género en 17 de las 32 entidades que conforman este país. Gracias, Pablo.